todo esto todo es yo sucedió sucedió para que se cumpliera para que se cumpla lo que el señor lo que el señor había, había dicho por medio por medio del profeta el profeta la virgen la virgen concebirá concebirá irá irá a luz a luz un hijo un hijo y lo llamarán y lo llamarán Emmanuel y significa, ¿Qué significa? Dios. Dios con nosotros a continuación, a continuación vamos, a vamos a cantar un canto una alabanza una alabanza para Dios, Dios. Dondy, Dondy, Dondy, Dondy, Dondy, Dondy, Dondy, Dondy, Dondy, Dondy, Dondy, Dondy, Dondy, Dondy, Dondy, Dondy, Dondy, Dondy, Príncipe de, Pá, príncipe de amor, de amor, Principé de amor, príncipe Manuel. Príncipe de, Pá, príncipe de amor, príncipe, de amor, y la brindade, príncipe de Manuel, fuerte de Que esta Navidad Jesús sea el centro de tu corazón.